Eh, sí, nosotros la ley electoral, ustedes saben que tenemos tres artículos todavía esto pendientes, es la ley, esto, está el artículo de paridad y alternancia, está el artículo de escaños, de cuál somos elegidos los asambleístas y también está el tema de los subgobernadores Es así que asambleístas departamentales del oficialismo y oposición se reunirán por bancadas para definir estos tres puntos de la ley de régimen electoral, donde la problemática radica en la cantidad de asambleístas que se van a elegir en las próximas elecciones como también la elección de los subgobernadores Yo creo que la posición no solamente de, de, de un asambleísta debería ser debe ser de, de, de, todo, de todas las provincias de, de que nuestras autoridades ...tienen que ser electas, ¿no? Es la, la región En el Estatuto Departamental hay, hay un, una redacción, pero esto, esto, nosotros también tenemos el respaldo de, de autoridades... ...tenemos el respaldo de las organizaciones sociales, entonces tenemos el respaldo de, de la parte social de donde nosotros venimos, ¿no?